lo anteriormente expuesto, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Ayuntamiento de Leganés a abrir un proceso participativo necesario para dar a conocer la medida a la ciudadanía y recoger sus propuestas, sobre todo en materia de horarios, tipología de vehículos afectados por las restricciones. Segundo, instar al Ayuntamiento de Leganés a la creación de un calendario de implantación de zonas de bajas emisiones que permita la familiarización y adaptación graduales de la ciudadanía y sectores económicos a las características de las zonas de bajas emisiones emisiones, incluso observarlas in situ, antes de que les afecten, instar al Ayuntamiento de Leganés a regular la ordenanza municipal que restringe el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos conforme a la clasificación de los mismos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos, vigente con el objetivo de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire, impulsar la eficiencia energética y mejorar la movilidad en el ámbito local. Cuarto, instar al Ayuntamiento de Leganés a desarrollar un plan de sensibilización, comunicación y participación. Y acabo con dos cositas. Primero, yo sé que ya hay un borrador eh, que se ha hecho público y que me parece un avance significativo para la movilidad de, de esta ciudad. Lo estamos estudiando con, con detalle. Y luego, también, este es el principio, y se empieza por el centro de Leganés, pero lo suyo sería que avanzáramos en los barrios, que también tuviera su zona de bajas emisiones Tarza Quemada, San Nicasio, Leganes Norte, Arroyo Culebro… Lo que pasa es que, como todo no se puede hacer, hay que empezar y luego seguir… Todo no se puede hacer a la vez, hay que empezar y luego continuar avanzando.